que lo que hemos hecho es administrar los fondos del Distrito Municipal de Senoví para el pueblo, no para distribuirlo entre personas, sino para el pueblo con las necesidades que hay en nuestro distrito.